La sigue caldeada, eh, muchas cosas interesantes en la República Dominicana, un tema saca el otro, en fin, esto es una, una un, como yo he comparado el país, que esto es un circo, el circo más grande del mundo. Y cada día que pasa, pues yo entiendo que me da la razón ante esa percepción que yo tengo de nuestro país. Por ejemplo, eh, este país, estamos ahora a la espera, ¿verdad?, con las expectativas de que probablemente seamos tocados por este fenómeno natural que es Dorian, ¿verdad? Que se tiene previsto que llegue, si no cambia su trayectoria, llegue el próximo jueves. O sea, Dorian es uno de los tantos huracanes que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Que eh, parece contraproducente. Estamos, esta época hasta noviembre es la época de los la época de los huracanes, ¿verdad? Eh, pero nosotros hemos sido impactados por varios huracanes. Aparte de que podamos ser también impactados por Dorian, que llegaría el jueves. ...a la República Dominicana. Pero, por ejemplo, dentro de los huracanes que nosotros hemos tenido... ...ha estado la reelección. Ramón Antiguo, amigos televidentes, eh, que podemos decir que ese ha sido... Eh, ...uno de los huracanes que ha tocado la República Dominicana. También tenemos el caso eh, del huracán... ...el abusador, ¿verdad? Eh, César, el 100. correctamente. Pero también tenemos sí. otro que podemos decir que está entre el medio de César y la reelección que es el caso del dengue en la República Dominicana, y que en este preciso momento yo creo que eh, deben de estar eh, eh, debe haber nerviosismo entre las autoridades de salud pública, porque un país que está eh, donde el dengue está acabando, tal vez sin que le ha ganado la, la batalla eh, a las autoridades de salud pública, y con la expectativa de que seamos, podamos ser impactados por un huracán en esta semana. Eso podría multiplicar los casos de dengue que tiene la República Dominicana por el simple hecho de lo vulnerable que es este país ante fenómenos como esos. O sea, esto es un país que en los últimos, en este año, no ha salido de un huracán. Ojalá y salgamos airosos de este que eh, próximamente estará entrando a la República Dominicana. Y Hay que aprovechar para llamar a la ciudadanía a poner atención a las informaciones que se están eh, sirviendo desde el Centro de Operaciones de emergencia, el COE, y las diferentes instituciones de socorro del país. Eh, hay que poner la atención, últimamente el COE o estos organismos de socorro están, eh, han acertado muchas veces, la prevención sí. ha surtido su efecto, los llamados, ahora mismo se está llamando a las personas que viene cerca de ríos, eh, arroyos, riachuelos, eh, derrumbes y ese tipo de, de localidades donde se puedan vivir, de territorio Así como también el tema de para el jueves, miércoles ya en la tarde Comenzar a tener algunas previsiones respecto a lo que pudiera hacer Para evitar que pudiera impactar en pérdida de vidas humanas y propiedades dañadas este, el paso de este eh, fenómeno atmosférico en la República Dominicana. De hecho, eh, preciso, en este preciso momento, en uno, unos minutos, estará se estará llevando a cabo una rueda de prensa del COE en la ciudad de Santo Domingo, donde desde ahí se estarán pues, ya dando las orientaciones a través de los diferentes eh, directores regionales de la defensa civil que componen esta institución, que es el COE. Así que pendiente de todas las orientaciones, tal cual señala Antigua, porque recuerden que el, la única institución eh, responsable de emitir la, las orientaciones a las cuales nosotros debemos acogernos, es el COE. Así que, a oír las orientaciones para, de alguna manera, pues, evitar que de ser impactado por este fenómeno natural, pues los daños pudieran ser los menores. Se Antigua que en los últimos tiempos, pues, eh, el COE y nuestras autoridades, pues, han acertado, con, sobre todo tomando las previsiones eh, de lugar para evitar eh, situaciones eh, que lamentar, de manera que una manera de nosotros pues también eh, colaborar en ese sentido y llevarnos de las orientaciones que emite el COI y hacer tal cual eh, las recomendaciones que ellos hacen y así podemos evitar pues eh, peores, daños Tú peores. hablas de <coughs> eh, huracanes previos al huracán Dorian, Sí sí. Eh, sin embargo también debemos prepararnos para eh, el paso del huracán Debo decir una cosa, también hay que poner atención a los organismos de socorro, pero todavía no hay definición de que se convierta en, en huracán. En puede este caso, usted puede fungir Antigua con un meteorólogo político para predecir... Para los daños que pudiera seguir haciendo este fenómeno que ya impactó la República Dominicana, que se llama César el Abusador, ¿verdad? Y hay que prepararse para que inmediatamente jueves y viernes pase Dorian, que o, o Dorian, que pare, ojalá pase tranquilo, que solamente deje aguas, que no dejan de necesitarse siempre. <coughs> hay que prepararse también, hay que preparar las antenas y establecer los mecanismos de previsión porque comenzamos a recibir las, los fuertes embastes. Del próximo huracán que sigue, que es la reforma constitucional para unificar las elecciones, eh, habilitar a Danilo Medina para el 2024 y la alianza entre el PRD y el PRM con una facción del PLD para... Eh, pasar el gobierno a otra figura que Pero no sea León Fernández. Ese fenómeno, que usted, el último que usted mencionó, es una vaguada. Dos. Esa no va a trae agua. ¿La de la reforma? No, la del PRD y la del CRM. Ah, sí, sí, es una sí. vaguada que lo que. Eh, es, fuertes aguaceros. Fuertes aguaceros. Fuertes aguaceros. Fuertes aguaceros. Sí, sí. Pero no preocupe. Pero no, la, no, hay, ahí no hay. Riesgo de que no cause riesgo, daños no hay, no hay mayores. Daños, sí. No hay daños. Ahí claro. no tienes hay que, lo que hay beneficios. <ríe> sí, ahí no tiene que intervenir el COE. <ríe> así que por eso no se preocupe. Pero esa parte, porque por eso digo, nosotros no salimos de un fenómeno. No, eh, natural, por ejemplo, mira cómo usted plantea, no, no ha llegado Dorian, acaba de, no ha salido, no ha salido el abusador, no ha llegado Dorian y ya se está previendo que posiblemente a partir del sábado llegue entonces lo que sucede es que para poder mantener la tranquilidad en su y el sosiego en su hogar o en el lugar de escondite como está el abusador es necesario que todos los esfuerzos y toda la opinión pública y todos los, los comentarios se hagan en base a Dorian, el del Aguacero, el de, el eh, la reforma constitucional, y luego eh, el tema ahí mismo viene de lo, te digo, de la alianza PRD-PRM, facción del PLD, porque en ese tiempo hay que, eh, hay que crear un ambiente, un tiempo, de aislamiento de lo que es la persecución de este pobre eh, hoy honorable ciudadano que está siendo perseguido eh, por algunos actos que les indican como delictivo a César el el el abusador, el abusador sí. que tiene el privilegio señores los dominicanos y nosotros como macorizanos yo hago así porque eso es verdad que tenemos que ver tenemos que quedarnos en Esa el pecho la, la, la por alegría eso. que usted siente sí. la satisfacción que somos el único país del mundo que tenemos el privilegio de tener un tercer resucitado, Quirinito. Sí. ¿Un tercer? Resucitados, Lázaro, Jesucristo ah, y Quirinito. Okay. Correcto. Antigua no nosotros... se me la comparación. Sí. Y es el único país del mundo donde una persona tiene 20 años haciendo vida activa, vida activa, a los más altos niveles de la sociedad dominicana, le van a hacer un allanamiento el martes. Y el, y el lunes en la noche tiene el privilegio de encontrar quien le diga que lo van a allanar y viene el allanamiento y no han encontrado ni siquiera el cordón del zapato que él usaba en ese momento, Desaparece ni droga, sin dejar ni dinero, ni joyas, nada. Ahora Antigua, nosotros hemos hecho una especie de cóctel con todos estos huracanes que sí. <ríe> están impactando la República Dominicana, pero la pregunta mía es, ¿cree Antigua que César, el abusador, entonces puede reservar la respuesta si usted quiere, ¿eh? esté en el país. Yo pienso que sí. <coughs> pienso que en, que en qué otro país podrá estar más seguro que en el país donde él ha vivido 20 años haciendo lo que él entiende que hacer. En estos 20 años, él no ha creado una estructura de apoyo del poder en ninguna parte del, del mundo como lo ha hecho aquí. Entonces yo pienso que aquí es que debe estar. Además, ¿cómo puede salir por, por, en, en uno de, de sus yates, en uno de sus aviones, si lo tiene, en un avión eh, comercial, en cualquiera de los escenarios de que pudiera entenderse que ha salido del país, hay una, una ruta, hay una traza que se puede conseguir eh, por donde ha salido? Antiguo, yo le decía el otro día, bueno, la semana pasada, eh, me refería al, al aspecto de cómo nuestras autoridades, específicamente la Dirección Nacional de Control de Hogar, ha estado actuando en los últimos tiempos. Yo le decía, eh, me refería al caso específicamente de Octavio Dotel, que cuando fue apresado, que fue, uh, se le hizo un, como usted le ha llamado, un ayuntamiento, esos cuarenta y pico de ayuntamientos <coughs> que hicieron, eh, cuando fueron a buscar a Octavio Dotel, él decía, como que no era la forma, eh, porque él decía, bueno, si me llaman, que tengo algo pendiente con la justicia o, o cualquier situación como la, como la de ahora, por ejemplo, yo entiendo que él pudo haber ido sin tener que tratárselo en esa condición, claro, de no ser culpable, ¿Ve? porque tampoco voy a defender eh, que haya privilegio, porque si a la casa suya van a hacer un allanamiento y si van a la de don fulano, yo entiendo que el tratamiento debe ser igual para que no haya privilegio. Pero por ejemplo me refiero a la forma como ha actuado esta institución que es la DNCB y al caso, por ejemplo, de Santiago, de este médico que fue maltratado junto a su esposa, que dicho sea de paso, si no logra llegar a antigua a este centro médico en Santiago y de manera brusca penetrar, yo creo que hoy día se tuviera, eh, fuera otra la historia de este médico junto a su esposa. Yo entiendo que son de las cosas que no se justifican, que una institución como la DNCD, donde se supone que, ¿dónde se supone, verdad? que si señala a alguien después de una exhaustiva investigación, yo creo que no puede dar golpe a ciegas, como por ejemplo el caso de la semana pasada de este médico en Santiago que fue maltratado, ultrajado. Esas son cosas que no se devuelven antiguas. Eso no eh, se recupera jamás. No hay forma de que la DNCD se disculpe ni pida perdón que el, que el relacionador público lo haga. Yo creo que no hay no hay forma de usted poder remediar eh, una un, un error como ese, lo que, lo que hay que hacer es ser más cuidadoso, porque no solamente pasó con el médico en Santiago, sino ha pasado con otras personas que, por asunto de confusión, eh,